Podríamos invocar desde, desde Python a la ayuda, de tal forma que el, con el comando help podemos hacer o preguntar cuál es la ayuda de cualquiera de las funciones que se nos ocurra, incluso de las built-in que hemos visto previamente. Podemos invocarle la ayuda y ver que esta nos saca una ayuda por pantalla, de tal forma que podemos observar cómo esto se utiliza. Esta ayuda es más extensa que, que la ayuda disponible a través de la documentación o la que se puede obtener a través de Spider, ya que esto haría acceso a otro tipo de información. Podemos ver que si intentamos buscar la ayuda en Spider a la orden Set, nos mostraría estos datos, los cuales serían equivalentes a la ejecución de este comando, lo cual estaría formateado de una forma más correcta para poderse visualizar. Sin embargo, la orden Help puede obtener una cantidad de información superior acerca de estos datos. También podríamos utilizar otras opciones, por ejemplo, podríamos utilizar la opción dir para extraer cuáles son todas las funciones que, son, que están disponibles o todas las variables que están disponibles, al igual que podríamos hacer dir sobre, un, sobre una función concreta, de tal forma que obtuviésemos información, al igual que todas las funciones de las cuales, las cuales se puede acceder. También podríamos acceder a través de la orden globals de cuál, son el, de cuál es el diccionario de variables globales que está activo, al igual que con la orden locals podríamos acceder a este otro diccionario de variables locales. Igualmente, con la orden Bars hemos visto que podríamos acceder a la información que podría ser utilizada de Set, viendo que esta es también una cantidad de información que puede sernos útil. Igualmente, existen otros tipos de visualizaciones que pueden realizarse. Podemos ver que existen eh, algunos eh, valores o funciones que están ocultos o que son internos a la función, como por ejemplo la orden rpr, hash, less than, less equal, eh, o sea, eh, crear cadenas o mirar a ver si los datos han sido modificados, menor o igual, el eh, menor, únicamente menor, el igual. Estos tipos de funciones suelen estar disponibles para todas las funciones que existen, incluso para alguna que creemos a pesar de que esté vacía. A pesar de que creemos una función que prácticamente no haga nada, se generan toda esta serie de, de funciones para este tipo de utilidades, de tal forma que hemos creado una función que aparentemente está vacía. Sin embargo, si vemos cuáles son sus funciones disponibles o sus opciones, podemos, que han, podemos ver que se han creado una serie de atributos a los cuales podemos acceder. Estos en ocasiones pueden ser también conocidos como propiedades de los objetos de tal forma que podemos entrar o modificar o definir explícitamente cada uno de estos, de estos objetos, ya que estos habrían venido heredados de la clase o objeto padre, el cual, de no denominar ninguna explícitamente, sería la clase objeto básica o la clase objeto definida como tal, class object. Toda esta cantidad de información puede accederse para en cada una de las variables que, cre que creamos. Por ejemplo, también podríamos incluir algunas otras opciones, como por ejemplo la opción Type, para observar qué tipo de datos es el que estamos visualizando. Por ejemplo, podríamos crear una variable o un objeto, de tal forma que tuviésemos algo a lo que invocar. Una vez creado esto, podríamos llamar al orden Type, de tal forma que nos mostraría cuál es su tipo viendo que para esta variable que acabamos de crear es de un tipo cadena. También podríamos invocar a otras funciones creadas o explícitamente realizadas, como por ejemplo, podríamos invocar a la función que acabamos de crear, viendo que esta es de tipo función. Esto, esta forma de comprobar cada uno de los valores podríamos utilizar. Posteriormente, esta respuesta podríamos utilizarla para realizar algunas comprobaciones, como por ejemplo, podríamos utilizar este resultado para posteriormente utilizarlo en algunos condicionales, de tal forma que así conoceríamos si es su tipo de datos. También podríamos intentar otro tipo de consideraciones, como por ejemplo la opción IS, de tal forma que nos pudiese aportar algún tipo de resultado o información. Este tipo de comprobación puede ser eh, leído de una manera más correcta que una comparación del, del type eh, idénticamente igual, ya que el IS es posible que pregunte de una manera más sencilla. También podríamos hacer uso de una pregunta Acerca de si existe un, un valor en una serie de caracteres o en un set o en un diccionario. Por ejemplo, podríamos crear una lista con crear un, una serie de, de valores, de tal forma que tuviésemos un valor. Ahora podríamos preguntar si existe la variable cat in a, ah, de tal forma que obtuvimos también. Una respuesta acerca de la información y si está contenida en, en algún otro tipo de objeto, como por ejemplo en listas, en diccionarios, en set o algún otro tipo de objetos. Por ejemplo, un set lo podríamos definir de esta manera, de tal forma que podríamos acceder también a si esto es posible. Generalmente es mejor la utilización para la búsqueda de, de cadenas o de caracteres de los set, los cuales se pueden invocar así, al igual que, al igual que con los diccionarios ya que estos realicen la orden de hash a cada uno de sus valores, de tal forma que obtiene un valor el cual eh, puede ser buscado de una manera más fácil y rápida que no las cadenas de caracteres, ya que estos obtienen un valor numérico el cual es ordenado y comparado, de tal forma que es más sencillo el visualizar la información. Por ejemplo, también podríamos hashear u obtener cuál es el valor de a de cero, de tal forma que observemos si tiene el mismo valor de hash. Vemos que para los set no se puede obtener con los subscript el valor de una posición, ya que estos operan de otra manera, no son como las listas. Sin embargo, en ocasiones, esta nos puede, nos puede mostrar cómo, eh, cómo el hash es únicamente un, una operación realizada a la serie de valores o de cadena en ellos contenido. También podríamos hacer mención a, a otra operación o opción que se podría hacer en los set, ya que estos pueden ser utilizados para crear cadenas en las cuales existan un único ítem con cada nombre. Por ejemplo, si hubiese un valor repetido, podríamos crear el valor A. Sin embargo, podríamos querer que únicamente existiese un único valor, de tal forma que podríamos intentar crear una orden similar a esta, de tal forma que realizásemos una transformación en la cual es más sencillo buscar. Este reordenamiento de los datos en forma de lista en ocasiones puede ser necesario o aconsejable realizarlo, en otras ocasiones es necesario el tipo de orden de, de ordenamiento de los datos del de de tipo de lista que teníamos a la hora de introducirlos, y en otras ocasiones es necesario o es mejor invertir su orden, de tal forma que es mejor visualizar estos datos de manera invertida, de tal forma que podemos observar cada uno de sus datos. podemos observar qué es lo que podríamos ejecutar sobre la orden it o el iterador que acabamos de crear, el cual parece que no sabemos manejarlo. Para ello, le damos al adir y nos muestra toda, toda su información, viendo que existen una serie de información que podemos visualizar. Preguntemos ahora con la orden help a ver qué, no, qué información nos muestra acerca de it.barra baja, barra baja, next. De tal forma que nos muestra que, cuál es su información o cuál es el uso del comando reverse. Accedamos a su parte superior. Sin embargo, podríamos utilizar muy probablemente este iterador en... para crear un bucle, el cual nos mostrase cada uno de los valores de i, ya que los iteradores se pueden utilizar en los bucles.